En este vídeo vamos a preparar un gazpacho muy sabroso de sandía bouquet. Estoy segura de que una vez que lo pruebes no vas a poder parar de tomarlo. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para el gazpacho de sandía bouquet? Vamos a repasarlos: medio kilo de sandía bouquet, medio kilo de tomate maduro, media cebolla picada, medio pimiento picado, un ajo, un manojo de menta, 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen una cucharada colmada de vinagre de manzana, 50 ml de agua mineral y sal al gusto. El primer paso es cortar medio kilo de sandía desechando la corteza. Luego cortamos media cebolla, medio pimiento, un ajo y medio kilo de tomates. Después metemos todos los ingredientes en una batidora hasta que nos quede un puré muy fino y una vez lo tengamos añadimos el aceite, el vinagre, la sal y la menta. Luego, añadimos 50 ml de agua mineral y volvemos a batir hasta tener una consistencia homogénea. Por último, dejamos enfriar en la nevera una media hora antes de servir. Y así, ya tenemos listo nuestro gazpacho de sandía bouquet. Es un plato que se hace muy rápido y que pueden disfrutar pequeños y grandes.